Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas, diálogos urgentes eh, sobre derechos humanos en Internet organizado por Wikimedia Argentina. Hoy nos encontramos sobre, trabajando sobre la temática de acceso al patrimonio cultural en tiempos de virtualidad y nos acompañan para este encuentro Marisa De Giusti, directora del PREVICEDICI, especialista en la temática de acceso abierto y preservación digital en la Universidad Nacional de La Plata, Diego Levis, profesor de Tecnologías Educativas en la Facultad de... Ciencias Sociales y FADU de la Universidad de Buenos Aires, y Zapanta Casareto, actual directora de gestión de fondos documentales del Archivo General de la Nación. A su vez, estamos llevando a cabo esta entrevista con los colegas del programa de Cultura y Conocimiento Abierto, Wikimedia Argentina, Mauricio Genta, encargado del área de digitalización, y Angie Cervellera coordinadora del Programa de Cultura y Conocimiento Abierto. Damos inicio a esta entrevista y les agradecemos muchísimo por participar de este encuentro, en donde nos vamos a proponer charlar sobre la importancia del acceso a la información y la preservación digital del contenido eh, que solemos consultar en muchísimos territorios que hacen también a la importancia de pensar estas propuestas con una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. Si tuviesen que definir hoy qué significa democratización del acceso a la información en sus espacios de trabajo o docencia, y o docencia, ¿cómo lo definirían? ¿Qué implica y qué desafíos consideran que tienen? Empiezo, si quieren. Eh, bueno, eh, mi perfil es de docente, de investigador, pero más que nada este, partidaria ideóloga del acceso abierto. Digamos, el acceso abierto es, está en mi mi definición propia desde hace muchísimos años. Entonces, eh, como trabajo en los repositorios, es desde ese lugar y desde la ciencia abierta fundamentalmente que me parece que definiría el concepto de democratización, porque la ciencia abierta significa, digamos, compartir todo lo que es el proceso de investigación, en todo su devenir, eh, en todos sus aspectos, digamos, y para mí sintetiza lo que es la democratización. Implica compartir la información, por ejemplo, en un repositorio de acceso abierto, o en revistas abiertas, implica asegurarse de que el material pueda ser reusado, eh, implica utilizar licencias abiertas, eh, implica colaborar, y bueno, el segundo aspecto desde el punto de vista de lo educativo para mí es eh, es aquel que la democratización eh, tiene que ver con lo que es la formación, la formación de la gente, la formación tanto de los productores co del conocimiento como de quienes consumen el conocimiento, entonces esos son los dos aspectos. Y el tercer aspecto de la democratización que, como los precedentes, está ligado a la equidad, es decir, a que todos podamos acceder al conocimiento, es lo que se suele llamar el gobierno abierto, ¿no? Este, transparente, confiable, etcétera, etcétera. Esos son los aspectos que, que me parece que van de resaltar. Y las dificultades empiezan como siempre con las personas, ¿no es cierto?, en la cabeza de las personas, cómo llevar adelante un trabajo colaborativo, cómo pensar que la idea que uno tiene no es la única idea, ni la mejor, ni mucho menos, este, cómo dar espacio a la diversidad, que sea un elemento central para lo que es la ciencia abierta, es decir, porque la ciencia abierta se nutre de que unos y otros dialoguen en un trabajo de investigación, aporten un trabajo de investigación, incluso, como lo sabemos, y eh, más desde la ciencia ciudadana. Eh, también creo que hay un desconocimiento de las prácticas nuevas, falta formar gente para estas prácticas nuevas, y hay como una comodidad, ¿no es cierto?, de permanecer cada uno de nosotros, sobre todo como investigadores, nosotros, responsables, en el mismo lugar de siempre, en el mismo lugar allá distante este, y, y, bueno, y no aportar ese tema. Eh, creo que la ciencia tenía antes también un principio rector que era la divulgación del conocimiento, era Hacer parte de los demás o dar a conocer a los demás el conocimiento, por más que en ese caso antes, antes, no viniera desde espacios colaborativos o diversos. No se evalúan muchísimas cuestiones, que no están en la publicación en revistas, sino que tienen que ver con generar software en el abierto, datos abiertos, <coughs> proyectos que involucren a gente de distintos lugares, <coughs> Bueno, el problema es que también faltan incentivos, por ejemplo, no se incentiva, no se estimula la publicación en abierto, y no hay mecanismos para que la colaboración esté estimulada. Bueno, pensándolo por mi parte, eh, me parece importante primero plantear que nosotros estamos hablando desde una institución estatal, y en tanto Estado, el Archivo General de la Nación, eh, tiene una función pública, que, que es importante remarcar y poder pensarlo a partir de esta idea de qué desafíos significa este acceso a la democratización. Y, y pensando en una institución pública también me parece que tenemos que pensar y poner en marco la existencia de leyes eh, de acceso a la información pública. Entonces, ustedes saben, en el 2016 se dio la Ley 27.275 que habla justamente de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública y promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se, fundando diferentes principios que están hechos por ley. Eso no significa que porque haya una ley las cosas sucedan mágicamente, eh, pero bueno, es importante esta idea de que por diferentes procesos en el 2016 se produjo esta, esta Ley de Acceso a la Información, una ley que desde el Archivo General de la Nación tenemos que promover y cumplir sabiendo también que existe una agencia de acceso a la información en jefatura de gabinete, el Archivo General de la Nación pertenece al Ministerio del Interior, es una de las direcciones generales del Ministerio del Interior, y nos parece importante plantearlo como una política pública, digamos, ¿no? Pensarlo desde la AGN como una política pública. Para todo esto, por supuesto, lo que les contaba recién, tenemos un marco normativo que tenemos que cumplir, pero también nos es importante plantear la idea de buenas prácticas concretas, ¿Sí? emparentadas con este marco normativo, porque no sabemos perfectamente que más allá que funcione, vuelvo a repetir, esto no significa que inmediatamente se dé en la realidad. Sin embargo, nos parece pensar en que este acceso a la información es un derecho, digamos, es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, y no es una concesión que da el Estado, sino que en realidad es un derecho que deben reclamar los ciudadanos y las ciudadanas. Y creo que desde el Archivo General de la Nación lo que nos tenemos que plantear es justamente desde ese posicionamiento. Por eso para nosotros eh, el desafío es tener que casi que explicar a los ciudadanos y las ciudadanas porque hay documentación que no está de acceso público, no al revés, digamos, ¿no? No deberíamos desde el Archivo General de la Nación no poder dar acceso a la documentación, sino dar una explicación a los ciudadanos y ciudadanas, y estoy hablando... Y eso también me parece importante plantearlo, cuando nosotros hablamos del Archivo General de la Nación, muchas veces el Archivo General de la Nación está pensado como un espacio los archivos en general están pensados como un espacio para cierto público en general, ¿no? Donde van los investigadores, donde hay documentación desparramada, donde son lugares húmedos, fríos, sucios eh, y demás. En cambio, los archivos no deberían ser eso, los archivos deberían ser un lugar para la accesibilidad de la documentación y no para que sea imposible acceder. Muchas veces en las imágenes de los ciudadanos y las ciudadanas pensamos que el archivo es un lugar difícil de acceder, un lugar que rechaza, eh, más que un lugar que abre sus puertas para que todos y todas eh, podamos participar. Me parece que lo que es importante también marcar es que el Archivo General de la Nación, como todos los archivos eh, públicos, son para los 44 millones de argentinos, e incluso para todos aquellos que vengan del extranjero a poder consultarlos. Entonces, plantear desde esa posición y poder plantear un archivo abierto, para los 44 millones de argentinos y argentinas, me parece que es la primera parte y el primer pasito para, acceder a la, para poder plantear el acceso a la información. Y también contarles que el año que viene, en agosto del 2021, el Archivo General de Nación cumple 200 años. Cuando ustedes hablan de estos desafíos que implica, implica el desafío de empezar a poner y empezar a llegar a diferentes ciudadanos y ciudadanas que no pueden transportarse, por ejemplo, hasta Buenos Aires, ¿no? Un archivo federal, un archivo que pueda ser consultado desde otros lugares, o al menos poder empezar a pensar un archivo que tenga sus instrumentos descriptivos online. Ese fue el primer paso que hicimos, fue consolidar, no es que no hubieran estado, estaban fondos documentales o, o estados de fondos en la página web del Archivo General de la Nación, sin embargo lo que estuvimos haciendo como proceso en el primer momento de, de ASPO fue poder poner estos archivos, eh, los instrumentos descriptivos, al menos para que los ciudadanos y las ciudadanas que no estaban en Buenos Aires, o mismos los que estaban en Buenos Aires, por esta situación de, de asco que nos obligaba a, a tener las puertas cerradas de la GN, permitiera que por lo menos supieran qué fondos documentales teníamos, qué documentación existe en la AGN, si hay documentación que les pueda interesar a nivel de investigaciones o a nivel personal o a nivel eh, por gusto de conocer eh, aquellos documentos que el Estado Nacional generó eh, incluso antes de ser el Estado Nacional, porque nosotros tenemos documentos desde época de la colonia. Eh, entonces me parece importante esto, ¿no? Empezar a, a pensar y cuál es el desafío, y nuestro desafío es llevar al archivo a, a una modernización que nos permita que por lo menos los fondos documentales estén en su mayoría online, si no están totalmente digitalizados, por lo menos los instrumentos descriptivos que nos permitirían eh, hacer este primer paso. Yo doy clases en UBA de tecnologías educativas, hace casi 20 años y uso estas herramientas cuando wow, doy clases sobre Internet de Educación hace eh, casi 25 años, ¿sí? Que algún entrenamiento creo tener. Si uno mira, eh, piensa en lo que ha ido sucediendo en estos... Digo, en la cultura en general, cuando hablamos de lo digital, empezamos a ver aún mayor patrimonialización, sí. Eh, pensamos en archivos de, de bibliotecas universitarias, en cuestiones referidas a los archivos generales de los distintos estados provinciales y nacionales, esto se puede paliar, pero la cultura es mucho más que aquello que queda eh, en el marco de lo académico y de lo que es investigable. Entonces, en este punto, nos encontramos con una, eh, un elemento que aquello que parecía una ventaja termina no siendo, ¿verdad? Decir, a, por ejemplo, yo voy a insistir con el tema del cine porque es el que más conozco y más me gusta también, pero hasta hace unos años, si uno quería ver, por decir algo, Milagro en Milán, una película de, ay, se me fue el nombre, del de, de neorrealismo, uy, el editorio de Zika, que, uno quería ver la película Milagro en Milán, se iba a un, digo, en el, pasado, en el pasado hace 30, 40 años, 40 años, necesariamente tenía que esperar que en un ciclo de una filmoteca se diera Milagro en Milano. Listo, no había otra. Luego, a partir de, de la aparición de las cintas de video, empiezan los videoclubs y me iba un videoclub, y si en ese videoclub no estaba, siempre había el videoclub estilo cineclub, en que iba a encontrar esas películas en concreto. En el modelo actual, después pasó el modelo Piratibai, esta, esta idea del, de lo que se llamaba de una manera bastante interesada piratería, donde uno podía básicamente encontrar todo, ver como con, con ciertas competencias, como bien marcado Samantha, tengo las competencias, tengo el acceso a la, a la red, y bajo esa película, eso fue profundamente combatido, y entre tanto nos encontramos con espacios como YouTube eh, que, y otras formas de streaming, Netflix y demás, donde no hay nada. Quiero decir, si uno hoy, yo justo estoy preparando unas clases sobre cine para el viernes, las películas que puse a trabajar, tengo que estar seguro de que yo dispongo de esas películas porque no están en Netflix, muchas de ellas. No está en Exxon, no está más o menos en Flow, bueno, digamos, ¿no?, en las de uso habitual en la Argentina, entonces hay que empezar a buscar. Ahora, ¿qué sucede? Hay que pagar. Ahora, ¿hay que pagar cuánto? ¿En función de qué? ¿Está mal que se pague? ¿Está bien que se pague? Bueno, esta es una, una discusión eh, bastante interesante que trasciende, me parece, el tema de aquí, porque no es lo mismo una, mi hijo asesina, quiero decir, que ese problema y no quiere que se ponga nada en red porque él necesita recuperar parte del dinero que, que invirtió. Y es absolutamente entendible hacer cine es muy caro. Ahora, una película de Hitchcock del año 42, ¿no debería ser parte del patrimonio, de, del patrimonio común de la humanidad? ¿No debería ser parte del patrimonio común de la humanidad? textos escritos a principios del siglo XX, con los autores muertos hace muchos años, donde no ha he tenido herederos y sin embargo hay un lejano sobrino-nieto que sigue cobrando los derechos. Entonces es un tema a discutir que, que por supuesto, trasciende el, el tema de la digitalización, pero como digo la digitalización, esto lo acentúa, es porque además está la cuestión de los programas. Los programas, la codificación, cuando se digitaliza, se digitaliza en un tipo de programa. Y no siempre se digitaliza y se hacen las cosas con eh, modelos del soft libre. Bueno, voy yo con la segunda pregunta. Desde sus propias experiencias, recorridos y abordajes profesionales en la, en la actualidad, ¿cómo podrían describir el acceso a la información y la posibilidad de trabajo colaborativo entre instituciones y organizaciones en lo que corresponde al patrimonio y cultura previo al contexto de la ASPO? Eh, bueno, el panorama de, de lo que tiene que ver con eh, el tema del trabajo colaborativo, eh, el acceso a la información y demás, eh, en algunos aspectos eh, antes del de, digamos, el, el aislamiento obligatorio, eh, se había reportado, digamos, eh, tenido eh, cambios. Los cambios, eh, y en esto eh, refuerzo con la palabra reciente de Sá, en nuestro caso tuvieron que ver que desde el año 2008 el Ministerio, eh, a, a través de lo que es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, empezó a, a analizar la existencia de espacios como los repositorios, donde estaba eh, la producción de institucional en abierto y con una gran diversidad adentro del repositorio. ¿Qué sé yo? Eh, por citar la experiencia nuestra, el dice es un repositorio que se comienza a armar en el año 2001, cuando ni siquiera estaban las declaraciones de acceso abierto eh, Budapest, Bethesda y Berlín en el mundo. Y en el año 2013 un grupo, desde el Sistema Nacional de Repositorios, este, que integramos lo que se denomina el Comité de Expertos, logramos que se sancionara la Ley 26.899, que obliga a la creación de repositorios institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, eh, a todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y que reciben financiamiento del Estado. Eh, y a la vez a los investigadores a depositar su producción en esos repositorios. Eh, y cuando hablo de producción, aquí hablo tanto de trabajos, artículos, presentaciones en congresos, tesis, tesinas, etcétera, etcétera, cuanto datos. Entonces, desde entonces, eh, ha venido un proceso en el cual... Eh, propiciado por la tecnología, naturalmente, también, pero básicamente impulsado desde el orden nacional para incluso que las instituciones tuviéramos, y que muchos no las tenemos todavía, políticas de acceso abierto. Que es, que es esto que es tan fundamental, digamos, que todo el mundo, como recién se mencionó, pueda acceder sin siquiera eh, tener que registrarse a un repositorio y obtener información de allí. Porque, en definitiva, una institución como la nuestra, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, nosotros también gestionamos el repositorio SIG digital, no solo el CEDICIS, sino el SIG digital de la Comisión de Investigaciones Científicas, Institutos, instituciones son financiadas también con fondos de todos y de todas, es decir, estas instituciones se mantienen así. Por lo tanto, es el contexto primigenio del Estado cerrado absolutamente, ha ido cambiando a lo largo del tiempo con mucha dificultad. La gente, por ejemplo, está muy, es muy bienvenida de publicar un trabajo en una revista, porque la evaluación le exige que publique una revista este, que está en un Q1, digamos, en, en un cuartil, en un primer cuartil, y allí no se preocupa en leer ese contrato y cede de manera absoluta todos sus derechos, y no piensa que hay una ley que dice que a los seis meses de publicado su trabajo tiene que estar disponible de manera abierta en un repositorio para compartir con la comunidad. Y no piensa cuando sus datos los pone en un repositorio externo, que también sus datos deben estar en un repositorio institucional, para que otra persona pueda reusar todo esto y generar más conocimiento. O para que alguien simplemente pueda entrar, porque los repositorios son estructuras pensadas para que haya usuarios o personas que ingresen de cualquier espacio, no solamente investigadores, no solamente docentes, por ejemplo, se dice que es un espacio creado para, tiene música, tiene pinturas, tiene, eh, tiene muchas cosas, tiene archivos, programas de radio, etcétera, etcétera, o sea, es un espacio para que acceda la gente y tome todo eso. Les decía es difícil que las obras se pongan en el repositorio, hay un gran trabajo ahí, este, que ha costado muchísimo esfuerzo, ni les digo los datos, no solamente las obras textuales, digo mucho más difícil son los datos, es difícil que la gente cambie la cabeza a pensar que los datos que tiene guardados en ese disquito de su máquina se van a morir ahí, porque los datos precisan estar en un lugar como un rectorio donde se van a preservar, se les va a dar acceso a la gente, siempre no van a cambiar esos accesos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil cambiar ese tema, es muy difícil cambiar la idea de que son propietarios de eso, y, y, y que deben compartirlo, porque no crearon eso solo, estamos parados en hombros de gigantes todo lo que hacemos en investigación está basado en lo que hizo otro, no hay nada nuevo bajo el sol, es una mirada distinta, es un sesgo, es un, es un detalle. Entonces eso es difícil. Eh, en este momento lo que ha pasado es que se ha puesto, con, con el problema de COVID, eh, se ha puesto eh, a la vista el problema que tiene la ciencia abierta, el, que, el problema que tiene eh, la ciencia colaborativa, el problema que tiene... Este, respetar el trabajo del otro, entonces, y nos encontramos antes y ahora sin instrumentos institucionales para apoyar este trabajo eh, de los repositorios, de la ciencia abierta, de las revistas abiertas, eh, de los archivos que, abiertos, etcétera, etcétera. No hay instrumentos para apoyar ese trabajo, falta gente, faltan tecnologías, falta apoyo eh, para que la gente eh, eh, se forme en todas estas cuestiones nuevas y compartan de esta manera y demás. Entonces, eh, debiéramos eh, pensar en que realmente para ser un repositorio que tenga mucho contenido, para hacer eh, una ciencia que sea verdaderamente abierta y colaborativa, eh, hay que respetar diferentes tiempos y hay que dar un apoyo de naturaleza bien institucional. Yo sumando a lo, a lo que comentaba Marisa, creo que, que es importante plantear, y, y vuelvo a plantearlo desde, ustedes preguntaban desde nuestras propias experiencias y recorridos, eh, planteando desde el Archivo General de la Nación, creo que es importante destacar que el Archivo General de la Nación siempre estuvo abierto, Digamos, que siempre tuvo documentación accesible. Y, y esto de accesible, quería hacer como hincapié en esto, ¿qué significa accesible para un archivo? Y vuelvo a retomar algo que hablaba hace un rato, que tiene que ver de qué imagen hay de los, de los archivos eh, fuera. De, eh, a los archivistas, me parece que hacer accesible la documentación no significa no solo tenerlo abierto al público, sino también gestionar el archivo, y gestionar el archivo significa una clara identificación de los fondos, series, documentales, de los agrupamientos documentales que un archivo tiene, y en eso hay que destacar el trabajo eh, que los trabajadores y las trabajadoras de la GN vienen realizando para hacer accesibles a documentación. Eh, todo el trabajo constante de identificación, clasificación y descripción que los trabajadores y las trabajadoras de la GN eh, vienen realizando, porque un archivo para ser accesible no solamente tiene que estar online y a distancia. Esto es una, este es un. un una prioridad que también la pone en evidencia esta situación de pandemia, pero nosotros nos encontramos, como yo les decía, a nivel tecnológico y a nivel eh, archivo puesto a distancia, eh, en un archivo que estaba en el siglo XVI, pero también nos encontramos en un archivo que tiene identificados sus fondos documentales, tienen descritos sus fondos documentales, y tiene digitalizado también parte de los mismos. Eso nos implica que todo ciudadano o ciudadana que quiera acceder aquí, puede acceder y acceder a esta documentación sin eh, restricciones. Es un trabajo que también se inició hace algunos años, que era una relación entre el Archivo generación, de Nación, por ejemplo, y los archivos provinciales, esto de trabajar con el otro, de trabajar con otras organizaciones, y nosotros estamos potenciando ese trabajo también, y hoy estamos trabajando con archivos provinciales, con archivos universitarios, con archivos de memoria de manera constante. ¿Para qué? Justamente para esto, para ser accesible, en cuanto a que tengamos identificaciones colectivamente. A nosotros nos sucede que hay eh, acervos documentales, que tenemos una parte en Buenos Aires, pensando, por ejemplo, en lo, en lo que se conoce como Confederación Argentina. Yo les hablaba de esta documentación de los inicios del, del Estado-Nación. La documentación de Confederación Argentina hay una parte en Buenos Aires, una parte en Entre Ríos, una parte en otras provincias que fueron parte de la Confederación. Un trabajo interesante que nosotros tenemos es unificar intelectualmente ese, ese acervo documental, para que nosotros sepamos qué parte hay en cada lugar del país. Si eso no está online hoy, o mañana, por lo menos si nosotros tenemos instrumentos descriptivos accesibles en esta unificación intelectual de los fondos documentales, nos permite saber qué documentaciones hay en cada archivo. Para esto es importante también, el AGN participa activamente en lo que es el Sistema Nacional de Archivos que produjo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos parece fundamental justamente para esto, para crear una red de archivos, en esta idea de trabajar en red. Y eso es algo que venía funcionando antes del contexto de ASPO, que hoy se hace urgente, digamos, ¿no? En esta, en esta charla... Luisina recién presentaba en diálogos urgentes. Esto se hace urgente por esta situación de pandemia, pero no era algo que no tenía urgencia previamente, digamos, se, se evidencia como urgente por esta distancia que nos produce, o esta falta de posibilidad de movimiento que nos produce eh, la, la pandemia, sin embargo también era urgente antes. Eh, de, este contexto de, de este contexto de ASPO, y estas cuestiones que yo les comentaba, de trabajar con las provincias, de trabajar con los archivos de memoria, era una decisión que habíamos tomado ya en diciembre, al momento de asumir la, la, la, la dirección de la GNI, y sin saber lo que se nos venía, digamos, eh, como pandemia y como situación de aislamiento. Entonces me parece importante marcarlo, digamos, que este diálogo urgente no implica solamente la idea de ponerlo online, que es claramente una clave, pero también es la idea de que estos archivos estén abiertos, que tengan normativas en común. Entonces esta idea de este trabajo colaborativo nos puede permitir, por ejemplo, esto, una normativa de sala con ciertos lineamientos en común, nos puede permitir también pensar, eh, hacer los documentales que compartimos en una, una unificación intelectual a partir de una descripción de esos documentos y que podamos dar esa información colectivamente a, a aquellos que quieren y a aquellas que quieren consultarlo. Entonces, me parece que estos diálogos urgentes existían previo al ASPO, hoy se hicieron súper urgentes eh, en relación a esto, pero no dejaban de serlo, y no dejaba de ser uno de los objetivos que el Archivo General de la Nación tuvo desde siempre. Digamos, hacer disponible esta documentación y a partir también de divulgar el acervo documental del Archivo General de la Nación y de charlar con otras instituciones entonces me parece, me parece súper importante. ¿Qué es lo que hizo el ASPO? El ASPO hizo que hoy estemos a un clic de distancia, y tengamos una reunión de golpe con las 24 provincias, todos juntos, y discutamos esto todos juntos, entonces ahí está la parte como positiva, si podemos encontrar alguna parte positiva, que es que no hay que moverse, eso implica un menor presupuesto, y eso implica la posibilidad de estar a un clic de distancia, y tener reuniones casi cotidianas con los archivos provinciales, cosa que... Eh, no sucedía anteriormente porque había que viajar a las diferentes provincias, y no estaba esta, esta, esta particularidad de, lo, de los mit, los zoom los jitsi y toda esta variedad de comunicaciones que hoy tenemos, y que se nos hicieron parte de la cotidianeidad de a poco. Que tenemos que acostumbrarnos también, ¿no? Porque uno está acostumbrado a una mesa redonda donde escribe, y va tachando, y va hablando, y hoy eso se hace a distancia, y eso también tiene como ciertas situaciones. También tenemos situaciones que tienen que ver con conectividad, eh, a veces en las reuniones tenemos el, la problemática de que en algún lugar no hay internet, se corta, y no, Digo, porque no, no vamos a pensar que la pandemia es buena. Pero, digamos, esto permite eh, ponernos de acuerdo en un trabajo colaborativo. Pero quiero eh, solamente cerrar este, esta pregunta diciendo esto, me parece que lo importante para que un archivo sea accesible no es solamente digitalizar y poner online, sino primero gestionar para que sepamos qué es lo que tenemos y hacerlo accesible a partir de esa gestión documental, y esa gestión documental nos va a abrir el acceso. Sí, nos va a abrir inmediatamente el acceso, si no sabemos qué tenemos, cómo lo tenemos, parte de qué documentación es, parte de qué organismo produjo esa documentación, va inmediatamente a ser accesible, más allá de que no esté subido a una página web. Entonces quiero remarcar eso desde, desde el Archivo General de la Nación, que la accesibilidad viene directamente relacionada a una... y que, y que el efectivo derecho a la accesibilidad viene también a partir de un trabajo previo, eh, que tiene que ver con la identificación, clasificación y descripción de los eh, acervos documentales. Sé que es muy difícil, que la gran mayoría de los docentes están cometiendo errores importantes, una es pensar que estos pueden repetir las clases magistrales, y no, más allá de que estemos en contra o a favor de la clase magistral en un aula, la clase magistral acá no es nada, porque no somos presentadores de televisión, no somos actores, es decir, ¿Quién aguanta un actor durante una hora hablando ante la pantalla? Salvo a maravillosos que los hay, actores con una capacidad de, de hacer monólogos maravillosa, pero hacer un monólogo en una pantalla con esta calidad, donde ni siquiera se ve el cuerpo y que los estudiantes presten atención es duro, ¿eh? para los estudiantes y para el docente. Y, por otra parte, tenemos eh, la, la cuestión de te hago un videíto, Peor aún, quiero decir, ya, decir, todo bien, yo tengo un videíto y estoy hablando, ¿y, ¿Y qué queda del videíto? Aburrimiento. Y aburrido nadie, es decir, difícil despertar interés, insisto, con la capacidad de ser un buen eh, presentador y un buen comunicador, que no es lo mismo que tener cosas que decir. Así que, bueno, esas cosas a vigilar, eso sí es de la época pandémica, y lo último, que tiene que ver con, con el trabajo que entiendo que hacen Marisa y Samantha, que es eh, guardar el archivo, digitalizarlo, solamente algo. El, hay un, un autor que se llama Roberto Escarpit, que de, quizás ya esté muerto, porque el libro del que voy a hacer referencia tiene muchos eh, muchas, por lo menos 30 años y, o 40, que es lo siguiente... Lo digital no es un documento. ¿Y por qué no es un documento? Porque ahí atrás yo veo, detrás de y detrás de Luisino, montones de libros. Y el libro, el libro, como cualquier otro soporte material, basta conocer el código en que está escrito para poder traducirlo. Así es que hemos conseguido, la humanidad, leer los jeroglíficos de, de los egipcios, los códigos de los mayas, en función de que con mucho estudio y haciendo comparaciones se puede traducir eso, o eh, la propia Biblia escrita en arameo, el griego antiguo, bueno, diferentes lenguas que se han ido, de algún modo sí se han ido muriendo, que hemos conseguido decodificarlo porque está el documento. Scarpit dice que un disco, un disco, música o una película son semidocumentos, porque necesitan un aparato simétrico al cual fueron creados para poder ser al menos leídos, decodificados en principio. Lo digital es aún, aún mucho más inasible. Que una película. Una película en digital es una serie de código Entonces tenemos varios problemas con eso. El primer problema es tener el mismo programa. Suponiendo que no tenemos el programa, tenemos que conocer el lenguaje con el que fue hecho el programa para reconstituir aquello que está escrito en ese código. Entonces el riesgo de, de codificar todo y olvidarse del documento es un problema. Cuando yo decía que tengo mi cibermemo, que yo lo llamo cibermemoria o una cosa así, el sitio web, ningún documento que tenga en papel lo destruí. Lo tengo. Con lo cual, bueno, sí, sí. armarios llenos de cosas, en fin, ¿eh? hay veces que decido esto no tiene valor y lo, y lo saco de circulación. Pero la, lo cierto es que el riesgo que existe, no para nosotros en concreto, sino para generaciones futuras, es perder la memoria de aquello que, que somos hoy y que hemos sido en, en un pasado cercano. Bien, desde una mirada optimista, ¿qué piensan ustedes que aporta de positivo la virtualidad en el campo de la cultura y el trabajo con instituciones, tales como bibliotecas, museos, archivos? Eh, y también saber si lograron identificar posibles propuestas a potenciar, eh, o proyectos a profundizar o, o nuevos aliados? Desde el punto de vista de, de la universidad, de la academia, con la que en muchos aspectos estamos vinculados, este, la virtualidad me parece que, que dio equidad. En el medio de la desgracia dio más equidad. ¿Por qué? Porque permite un acceso a saberes eh, que a los que en otro momento no hubiera permitido. Es decir, considerando por supuesto que tiene un piso mínimo, ¿no? recién este, Samantha habló de conectividad, el piso mínimo es dominar determinadas herramientas y tener acceso a internet, pero en algunos aspectos es una oportunidad, una oportunidad, repito, en el medio de una situación muy lamentable. Por ejemplo, eh, la Universidad Nacional de La Plata, por citar un ejemplo, puso creo que más de 1.500 cátedras online, ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que muchos chicos que tal vez no podían, y digamos, eso va a quedar, porque no, va, no se va a perder todo eso, no se va a perder todo lo que se hizo. Entonces, muchos chicos que tal vez no podían acceder porque no podían trasladarse desde sus casas en el interior o, o porque su familia no podía o por la circunstancia que fuera, eh, han logrado acceso a esas clases. Entonces, eso ha dado una posibilidad a mucha gente, en ese aspecto, con todas las dificultades que sabemos que existen y demás. Eh, y también ha provocado la generación de una cantidad inmensa de material en digital. Y no digo la clásica preparación de, un, de una presentación para llevar una clase, no digo eso, digo materiales que son más parecidos a lo que debería ser un aprendizaje compartido, un aprendizaje entre varios. Este, por ejemplo, se han generado eh, videos, videos interactivos, animaciones con explicaciones, eh, videos tutoriales, eh, y en este sentido, pensando en áreas que pueden acompañar, está claro que las áreas que tienen que ver con lo educativo, con la educación a distancia, de las distintas unidades académicas, son aliados para traer material a un repositorio y compartirlo con un amplio espectro de personas. Eh, también se han generado muchos datos, y los datos eh, no devienen solamente del ámbito académico, devienen desde diferentes y diferentes espacios y a distintos niveles, no solamente local, sino que se extienden al ámbito eh, nacional. Entonces, digamos, eh, y se si están propiciando herramientas, naturalmente cada vez más herramientas para la localización de estos datos, para lo que se llama minería, no solo el acceso, sino la minería. Y en este sentido, eh, bueno, desde el repositorio, desde el repositorio y desde el repositorio digital tenemos una gran variedad de actores, yo simplemente para no serlo tan extenso, cité eh, unos pocos que tenemos en el camino. El repositorio, como ustedes saben, forma parte del Sistema Nacional de Repositorios, eso es lo que tienen de bueno los repositorios, y aquí me voy a las palabras de Samantha, los repositorios digitales, eh, trabajan estrictamente con normativas, establecidas a nivel del mundo, con directrices nacionales, por ejemplo, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales tiene directrices que acatamos y seguimos todos los repositorios para compartir los registros de la información que tenemos guardada, y el Sistema Nacional la expone en un único portal. Y ahora se está avanzando de manera similar con un Sistema Nacional de Datos al que aportaremos los diferentes repositorios. Entonces, vamos encontrando todos esos actores. entonces desde nuestro lugar, el principal eh, proyecto con el que vamos a seguir avanzando es el CEDICI, el repositorio, ¿sí? porque el repositorio no solo brinda un sitio web donde están los, todos los materiales en acceso abierto, a texto completo, y digo texto entre comillas, porque hay materiales de distintos formatos, sino que también eh, el material se gestiona, como se mencionó precedentemente. Es decir, se cataloga adecuadamente, de manera tal de que un ser humano lo puede localizar más fácilmente porque puede filtrar por autor, o puede filtrar por título, eh, o puede filtrar por años de la obra. Incluso del material se genera, digamos, un texto completo, eso significa que se puede buscar en la totalidad del contenido, no solamente en un título o en unos autores. Entonces uno puede buscar por materia, por, por, por digamos, por eh, temática, etcétera, etcétera, como está más acostumbrado. También se le da una identificación única al material y eh, también se preserva el material. Eh, tengo que hablar personalmente, no soy optimista, eh, entonces mi, la mirada optimista a veces me cuesta un poco más, porque sabemos que hubo, y esto que hablábamos hace un ratito nomás, que era todas estas aperturas que traen estos nuevos sistemas de, de comunicación, sin embargo, y, y también siendo docente de la Universidad de Buenos Aires, tenemos inscripciones récord, digamos, en diferentes materias por esta cuestión de la posibilidad de... Eh, poder cursar a distancia, hemos visto carreras completas que se pasaron a distancia, eh, ya como una práctica, y eso permite, como hablábamos hace poco tiempo atrás, hablar de una federalización, hablar de personas que, eh, lo que costaba muchas veces el pasaje de colectivo, el pasaje de, para llegar a las universidades, o el tiempo que implicaba eso, la, la, el, si pensamos en una mirada positiva, pensamos en toda esta gente que empieza a estar, eh, más fácilmente dentro del sistema. Por el otro lado, lo que nos ha llevado en esto de la urgencia es, eh, y, y cuento el caso particular del Archivo General de la Nación, nosotros teníamos digitalizado alrededor del 90% del de acervo documental fílmico y sonoro del Archivo General de la Nación, eso es lo que encontramos encontró esta gestión cuando, cuando sumió en diciembre, y ese 90% de digitalización de, de, de este acervo en particular, también un 70% del acervo fotográfico del Archivo de Generación está eh, digitalizado, con lo cual podría ser, eh, de acceso público prontamente, eh, pero quiero hacer hincapié en el, el fílmico y sonoro porque tiene una evidencia aún más eh, de que hoy cuando nosotros quería alguien quería consultar este, este acervo documental, tenía que venir al Archivo General de la Nación y en una computadora poner play a audios y, y fílmicos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros pedimos fue que esto pase a estar online, digamos, porque era, nos permitía que alguien de Jujuy no tenga que tomarse un avión, llegar a Buenos Aires y poner play en una computadora. Lo que nos permitía acceder a un repositorio digital era que toda esta documentación esté abierta a la población desde lugares donde estén. Entonces, bueno, contarles que suponemos que entre 15 y 20 días eh, esa documentación va a estar a, a distancia, porque fue una de las urgencias que nos demostró eh, el aspo que teníamos que, que, que, que dar. También el tema fotográfico, en, donde estamos trabajando también el tema, y eso trajo otras preguntas, como el tema de derechos, como el tema de derechos de reproducción de la documentación, eh, sobre todo la documentación fotográfica, eh, también nos llevó a... Sí, eh, a incentivar el tema del trabajo en la identificación, descripción y clasificación de los documentos para poder sean accesibles de una manera inteligible. Eh, entonces, eh, ¿qué propuestas posibles nos llevó a potenciar esta situación de distanciamiento social, esta situación de, de cuarentena o esta situación de pandemia? Fue la necesidad de la urgencia de que esta documentación que estaba eh, pudiera ser eh, subida a la web y compartida. Por otro lado, tenemos las limitaciones de ser el Estado Nacional también, y eso implica que nosotros no podemos dar. Eh, esta, esta información como si fuéramos una red social, digamos, tenemos ciertas eh, garantías que cumplir porque es patrimonio nacional. Entonces ahí voy al tema de derechos, ahí voy al tema de eh, un sistema de usuarios que podamos hacer un seguimiento de quiénes son los ciudadanos o ciudadanas de nuestro país o del extranjero que consultan la documentación. Eh, también eh, la consulta presencial nos llevaba a ciertos... Eh, pensamientos a nivel de búsquedas más intuitivas de conceptos, digamos, para dar un ejemplo, cuando uno viene a hacer una referencia al archivo de nación puede decir, bueno, ¿qué tienen de feminismo? No? Entonces probablemente no sea una, un concepto en el cual estos documentos estaban descriptos, porque la descripción archivística tiene que ver con una descripción de eh, su origen y cómo fue producido ese documento. Sin embargo se arman ciertas eh, palabras claves para este tipo de documentación, y probablemente el feminismo tampoco fuera una de ellas, porque probablemente esas palabras claves van variando, entonces eso también permite al archivo tener como una retroalimentación sobre qué es lo que está sucediendo, no solamente para tomar lo que sucede en la sociedad, sino también para pensar qué es lo que está pasando socialmente. Si nosotros sabemos que alguien buscando documentación pone 10 veces guerra sucia en lugar de terrorismo de Estado, o genocidio, o última dictadura cívico-militar, también como Estado tenemos que salir a discutir esos conceptos eh, o en otros casos, a sumar conceptos que están, sumar conceptos que están eh, viviendo y transcurriendo socialmente. Por otro lado también, eso nos llevó a profundizar la idea de qué hacíamos con los documentos en papel, que no estaban disponibles, y se va a trabajar con un software libre, para también dar primero, en la primera instancia, eh, las descripciones de estos documentos a partir de este software libre, y por el otro lado, profundizar también la posibilidad de subir todas las imágenes digitales. Entonces, eh, la virtualidad nos llevó a a eso, y como les decía también hace un rato, la virtualidad nos llevó a pensar en nuevos aliados, estamos trabajando con los archivos provinciales, con los archivos de memoria, con los archivos universitarios, pero también estamos empezando a trabajar con wiki para poder poner cierta parte de nuestro acervo documental en wiki commons, y que sea un instrumento también para educadores, porque eso también es algo importante, todo nuestro acervo documental es importantísimo, no solamente eh, para aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo quieran consultar, sino también para un montón de educadoras y educadores que pueden utilizar este, estas herramientas para sus clases, eh, entonces eso también nos parece importantísimo y, y, la, y la situación de, de COVID-19 nos llevó a esta urgencia. Yo lo primero que tengo que decir, yo no soy archivista, si bien tengo mi propio archivo desordenado de cosas de hace 30 años y generé un sitio, un sitio, un weblog hace unos años donde voy publicando eh, poco a poco mi archivo eh, de aquello que se fue diciendo y se dice sobre estas tecnologías desde de los años... Yo primer archivo que tengo es desde los 80, pero es muy activo desde los 90, que es cuando empecé a trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las cosas que escuché en este ratito se dicen hace 30 años, y se hacen hace 30 años, por lo menos 30 años, quiero decir, desde finales de los 80. Eh, y hay cosas que se han verificado y cosas que no se han verificado, entonces a mí, al igual que a Samantha, la visión optimista por sí misma, me genera como un ruidito. Y eso no quita que sea optimista, porque si no hubiera sido por estas tecnologías, no estaríamos hablando. Y si no fuera por estas tecnologías, por ejemplo, yo doy... Hace muchos años he dado clases sobre historias de los medios de comunicación y de cine y demás, hay montones de eh, películas del cine primitivo que nunca en mi vida había visto, solo unas poquitas, las primeras que vi las vi hace unos 25 o 30 años en un museo en París, que vi las películas de, de Lumière, gracias a que se podía ya digitalizar y, en un museo. Y, de, y por otro lado, hoy eh, se puede encontrar gran cantidad de material inallable de otro modo, por algo sencillo, porque estaban solamente... en cinematecas y museos de, de, dispersos por el mundo. Yo digo esto porque es, Samantha recién dijo algo así como, que esta va a ser la parte positiva y optimista de, de, mi, de lo que veo, es, no queda gente afuera, no hay que lamentarse por la gente afuera, porque sí queda gente afuera, pero antes quedaban muchísimos más afuera. Yo recuerdo una vez hace muchos años que yo vivía en España y tuve, vivía en Barcelona y estaba haciendo una pequeña investigación sobre una situación del archivo de las Indias. Entonces como me interesaba mucho eso fui a la biblioteca nacional en Madrid a pedir el documento concreto de un libro de estos libros del archivo de Indias concreto en la página concreta que lo encontré y pedí que me hagan la fotocopia que me enviaron mucho tiempo después a mi casa desde ese archivo de Madrid ya estoy hablando en épocas que había fotocopiadora porque antes de la existencia de la fotocopiadora no tenía ninguna posibilidad, ningún investigador, de tener esos documentos, salvo quedándose muchos días en la biblioteca, copiando y haciendo el relevo de esa documentación. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si nosotros nos lamentamos de todos los que están afuera, nos olvidamos que son muchos más los que están adentro. Ahora, para poder tener el acceso a las herramientas de Microsoft, todos los estudiantes y docentes tenemos que dar nuestros datos. Por otra parte, en los propios acuerdos de las distintas redes sociales está muy claro que aquello que nosotros vamos a utilizar y utilizamos es de algún modo propiedad de ellos, tienen derecho sobre eso que publicamos a TETERNUM. Y las personas dicen, bueno, esto no va a ser utilizado. Bueno, depende. En todo caso, todos sabemos que es utilizado a efectos comerciales. Después si van a ser utilizados con otros fines, no lo sabemos. Pero nada garantiza que una foto maravillosa que uno publique en Instagram, luego Instagram no la utilice y tiene derecho a hacerlo, porque uno le da la autorización, bueno, un derecho que habría que discutir, pero que en todo caso, eh, de hecho, se da, de utilizar esa foto para promocionar el propio sitio de Instagram. ¿Por qué? Entonces... Esas es son unas cuestiones que yo digo, no soy tan optimista. Ahora, sin duda, en lo que es el uso corriente de que hacemos los ciudadanos sobre estas herramientas, es maravilloso. Por eso hay como dos, dos o tres dimensiones en la pregunta. Espero no haber sido muy pesimista, Luisina, <risa> eh, porque insisto que la parte positiva es sin duda este acceso a la documentación del mundo, con los límites que muy bien marcó Samantha, que es acceso y conocimiento de, eh, del propio código, ¿no? porque si no, no, no sirve, es decir, manejo y acceso. Eh, retomando, voy ahora con la cuarta pregunta, eh, ¿Qué experien las experiencias de trabajo y colaboración que han comentado en los archivos y repositorios, eh, ¿qué experiencias de colaboración toman ustedes como modelos de trabajo, eh, pensándolo desde el campo de la educación y de la cultura? Yo la, la, la, la pienso, digamos, haciendo una reflexión respecto de lo que es el contenido, el ingreso del contenido al repositorio. Es decir, la incorporación de contenidos al repositorio es siempre lenta, cuesta mucho conseguir el material que va a ingresar al repositorio, por más que ese material esté en digital ya. Por un lado, del último tiempo, los, las obras están en manos de los autores, y lo más antiguo, puede estar en sistemas de evaluación locales, nacionales, etcétera, etcétera, en muchos casos replicados, repetidos, digamos. Eh, hay autores que realizan el depósito voluntario de sus obras en el repositorio, pero, digamos, eh, en algunos otros casos se ve como si fuera un hito buro burocrático compartir la obra en el repositorio, solamente se ve como algo que toma cierto tiempo. Entonces hay la necesidad de generar una conciencia, digamos, eh, a todo nivel, de eh, los beneficios que tiene la ciencia abierta y los compromisos que han sido establecidos y que deben cumplir quienes están alcanzados por la ley 26.899. En ese sentido también se requiere un, un apoyo institucional a nivel local y a nivel país, para poder seguir adelante con los controles de esa ley 26.899, de manera tal de que verdaderamente se cumplan los plazos para depósito en los repositorios de acceso abierto de seis meses para, para las publicaciones y de cinco años para los datos primarios. Eh, también gran parte del material que no, al que no tenemos acceso de los repositorios podría resolverse si las instituciones locales y los organismos nacionales generasen exportaciones o diesen acceso a las publicaciones que ya están en sus sistemas de evaluación. Hay muchísimo que está en los sistemas de evaluación. Entonces los repositorios podrían incorporarlo en masa. Idealmente el camino es lo que se da en llamar en nuestros ámbitos la interoperabilidad, que eso permite, digamos, exponer, transparentemente, o trabajar transparentemente entre otros, unos y otros sistemas. Otro aspecto que suele limitar el crecimiento de estos repositorios, el acceso, por lo tanto, a los documentos que ellos tienen, a los materiales que tienen, es eh, el recurso humano limitado que tiene para justamente la catalogación de ese material, la preservación para mantener el material accesible a lo largo del tiempo, ya que los documentos digitales, están, como recién se mencionó, mediados por la tecnología. Pero uno puede hacer muchas cuestiones en cuanto a la catalogación, por ejemplo, para guardar la proveniencia del material, quién dejó ese material en el repositorio, dónde está el físico de ese material, cómo acceder al físico, cómo acceder a quién aportó ese material ya digitalizado, etc. Hay varias políticas públicas que me parece que podrían ser interesantes en este sentido por continuar ampliando las políticas eh, en todo su espectro y acompañando con financiamiento y legislación a las iniciativas que sirven para aumentar lo que se llama hoy en día la bibliodiversidad. Es decir, un término que se acuñó por los 90 hace mucho tiempo, quedó, pero que tiene que ver con la diversidad de materiales a los que tenemos que eh, tener acceso todos apoyar a los repositorios, por supuesto, que son sistemas muy diversos en este sentido, y abiertos, y responden a este objetivo de la biodiversidad. Eh, otra política pública que es muy interesante y vinculada a los actores desde el ámbito de la educación, es la formación en ciencia abierta. Y esa formación de las generaciones más jóvenes, a la que estoy apuntando, es a la de las generaciones más jóvenes, podrían comenzar tanto en el grado, en la universidad, como desde un secundario. De manera tal de que los jóvenes entiendan que hay un universo de conocimiento disponible, que es su derecho a acceder a todo ese conocimiento, que sepan dónde buscar, cómo buscar, cuál es la información más confiable, que a la vez sean críticos de esa información, críticos con los que leen, más allá de quién lo dice, desde dónde lo dice, el espacio de poder, y que vean... Eh, que todos podemos hacer un aporte desde cada uno de nuestros lugares. Nosotros desde la AGN, creo que retomando a, a Diego y a, y a Marisa, yo empezaría por las dificultades, eh, y una vez más en mi espíritu no optimista, empiezo por las dificultades, creo que es importante eh, pensar y en esta pregunta constante hemos tenido varias reuniones con investigadores e investigadoras de diferentes asociaciones y nos comentan, ah, tienen digitalizado todo lo del siglo XVII, ¿por qué no lo subieron ya? ¿No? Eh, sabiendo que tenemos digitalizado capaz que un acervo documental, un fondo, una serie, entonces es ¿por qué no lo subieron estos ocho meses? Entonces me parece que ahí hay algo importante para poner en, en peso y para pensar, y que lo venimos trabajando con otras instituciones también, cada vez que nos preguntan, bueno, vamos a digitalizar, ¿qué tenemos que hacer? Digitalizar para nosotros no es la salida mágica, Diego decía hace un ratito, no destruir lo digitalizado, obviamente nosotros siempre explicamos que que digitalicemos un documento, no significa que nos deshagamos del original, porque si esos documentos son de guarda definitiva, no deberíamos deshacernos del original, no tenemos, no, no deberíamos, no tenemos que deshacernos del de original, como comentaba Diego hace, hace un ratito, eh, pero también me parece importante poner en valor la dificultad que tiene el momento de no solo de digitalizar, sino de una preservación digital, porque eso implica un costo, un costo que es importante eh, concebir al momento mismo de que estamos produciendo esta, esta eh, este intento de accesibilidad, porque puede llegar a ser lo contrario. Eh, retomando, por eso decía, lo que, todo lo que también comentaba Diego y absolutamente en línea con él, es mucho más difícil encontrar una cantidad de imágenes digitalizadas en un repositorio que encontrar adentro de una caja un documento digamos, porque es mucho más inaccesible el documento digital, si nosotros no lo hacemos accesible al momento del plan de, de ponerlo accesible. Entonces eso me parece fundamental, y a eso es donde yo iba en, en comentarios anteriores sobre la importancia primero de identificar los documentos que después vamos a digitalizar, y cómo poner esos documentos y hacerlos accesibles al momento mismo de eh, ponerlos en un repositorio digital y, y de hacerlos esos es hacerlos accesibles, no es solamente digitalizarlos y subirlos. sino terminamos teniendo, como muchas veces no encontramos, los propios documentos que nosotros generamos adentro de nuestras computadoras, porque son una cantidad de códigos, eh, como siguiendo la misma línea de dios, son una cantidad de códigos en nuestra computadora. Entonces me parece importante por un lado eso, por un lado la importancia de eh, pensar previamente la digitalización, qué estamos digitalizando, cómo y qué descripción y qué identificación tiene aquello que nosotros vamos a hacer accesible. Por el otro lado también, dar cuenta de que eso tiene un costo, no podemos guardar todo de cualquier manera a nivel digital, eso implica un soporte, eso implica migraciones, ¿por qué? Porque la obsolencia de los documentos digitales es muy fuerte, eh, la obsolescencia es, es constante, algo que nosotros podíamos abrir hoy no lo podemos abrir mañana, nosotros guardábamos en disquets, y más allá de que sigue siendo el icono de Microsoft para guardar, los niños no saben y las niñas hoy no saben lo que es un disquete, y muchos jóvenes hijo, tampoco saben lo que es un disquete, más allá de que el icono sigue siendo ese. CDs, DVDs, ya las computadoras no vienen con lectoras, ni de disquetes obviamente, ni de CDs, ni de DVDs, ni de más, entonces eso nos permite también poner en valor y poner en discusión la obsolescencia de los, de los objetos digitales. Eso implica también un gasto constante, eso implica migraciones hacia otros soportes, discusiones también sobre qué tipo de eh, extensiones digitales tenemos que guardar, qué pasa con los PDFs, qué accesibilidad tiene un PDF a futuro para encontrar el contenido de ese PDF, por ejemplo, qué tipo de extensión debemos usar, eh, si el PDF permite o no recuperar datos, eh, eh, y eso es eso todas complicaciones y discusiones y discusiones que tenemos que tener de manera eh, entre diferentes actores, porque para todo esto necesitamos trabajar archivistas, investigadores eh, jurídicos, abogados, que nos digan qué podemos poner a disposición y qué no, pero también personas de sistemas que probablemente no tengan conocimiento sobre archivística. Esta necesidad de formar también profesionales que puedan conocer un poco de sistemas, archivística, y poder discutir transversalmente entre diferentes eh, eh, disciplinas. Me parece que lo que más debemos trabajar y formar, y nosotros lo estamos pensando fuertemente desde la AGN, es poder viajar sin pasaporte, entre la archivística y los sistemas, ¿no? Digamos, poder, eh, porque eso es lo que viene, lo que nosotros estamos viendo que viene es esta necesidad de viajar sin pasaporte entre una y otra disciplina, y esto significa que el archivista no tenga que explicarle a una persona de sistemas esto, y esto qué implica, ¿qué es esto? Esto implica la situación de nosotros tenemos que guardar de tal manera, pero la persona de sistemas también tiene que ver qué tecnología hay atrás para que para impedir hackeos, para impedir que eso se pierda, para permitir que eso sea accesible, para permitir que no haya obsolescencia de, de los soportes. Entonces, lo tecnológico y la seguridad discutiendo con los archivistas o con, o con aquellos que tienen la función de guardar este patrimonio. Y por el otro lado también, desde el lado de lo jurídico, pero aparte somos el Estado, digamos, ¿no? Desde, yo estoy hablando desde el Archivo General de la Nación, que es el Estado fijando estas políticas, y entonces me parece que hay que pensar en todo esto a la vez. Y eso nos permite poner en discusión un montón de mecanismos y de planes para que esto tenga un, un final y una continuidad, pues nosotros no estamos guardando documentación para verla dentro de 5, 10 o 15 años, estamos guardando para que dentro de 100 años sea accesible. Aquello que nos permitió, y era un lujo de la digitalización a partir de microfilms, que sabíamos que tenía eh, una duración de más de 100 años, que era un sistema estable, que fue dejado de lado porque las nuevas tecnologías no permitían la accesibilidad remota, o no permitía el color, por ejemplo, pero sabíamos que era un sistema de guarda de documentación que permitía ciertas cuestiones, hoy, está, hoy no se utiliza, eh, sin embargo nosotros, por ejemplo, en los archivos de Nación tenemos gran cantidad de microfilms hechos en la década del 50 y del 60, que nos permiten hoy recuperar información a partir de esos microfilms y digitalizar a partir de esos microfilms. ¿Qué quiero decir? Pensar la tecnología, pensar un plan eh, de preservación digital a largo plazo, y que todo esto sea accesible. Entonces hay una discusión y una, y una necesidad de equipos multidisciplinares para poder pensar esto. Hubo esta idea de ir hacia, justamente... Eh, formaciones multidisciplinares y en esta posibilidad. Entonces me parece que es eh, pensar qué tipo de política tenemos que aplicar para después ver qué tipo de transparencia tenemos que tener en la gestión. Y eso me parece que es importantísimo como política pública. Desde el Estado no podemos equivocarnos, digamos, deberíamos no equivocarnos, entonces me parece que hay que pensar mucho eh, estas políticas públicas porque parafraseando a una compañera que me decía, el Estado no hace pruebas pilotos, el Estado genera políticas públicas. Entonces me parece importante eh, esta, esta idea, ¿no? desde que el Estado tenemos que claramente, la misión de pensar eh, fuertemente estas políticas públicas que nos permitirán hacer accesibles a los ciudadanos y a las ciudadanas, tanto publicaciones éditas como inéditas, yo hablo de un archivo, y tengo una experiencia distinta a la de Marisa, que está hablando de documentos académicos, o documentos éditos, o de publicaciones en revistas, pero me parece que todos, desde la educación, desde la investigación, desde la cultura en general, tenemos que, que, que pensar eso, y como Estado tenemos la obligación de pensar estas, estas políticas públicas, y hacerlo realmente siguiendo todos los, los parámetros que nos permiten hacerlo más accesible, en un marco que sabemos, que, y no queremos que haya eh, personas que queden afuera. Bueno, yo te, um, eh, Gracias, Samantha, has retomado y aclarado varios de los puntos que, que, que, que, que anoté, ¿no? Yo gracias. quiero decir algo de del tema disquet que me había olvidado, porque una cosa es el programa y otra cosa es el soporte físico. Y, y no... En general los, los juntamos, quiero decir, las personas que hablan de, de cuestiones informáticas consideran casi como si se tratara de lo mismo el hardware antes llamaba hardware y software y no es lo mismo entonces a la, al tema por ejemplo de la codificación de los programas de PDF y eso bastaría bastaría con conservar el programa qué pasa cuando vos tenés el programa y lo almacenaste por ejemplo en un disquete y yo tengo 500 disquets, inservibles casi todos, bien guardados, bien guardados, están en una cajita de esa que te vendían, están los disquets. Entonces la primera dificultad que me encontré, y retomo a lo que dijo Samantha, es, bueno, no tenía la lectora de disquete bueno, me compré otra lectora de disquete y la instalé, porque, bueno, yo supuse que no lo podía leer, porque la computadora que tenía, tenía años, y el disquete no lo leía, compré otra lectora de disquete y el problema no estaba en la lectora, sino en el disquete. Que es magnético, se desmagnetiza, no funciona, así que no revisé los 500 disquetes, pero una vez que tuve 15, 20, 30 disquetes que no podía abrir, desistí, evidentemente no sirve. Eso pasa también con los DVD, y también pasaba con las cintas de video. Y de alguna manera también con las películas, quiero decir, el film también se degrada, eso de la obsolescencia también se degrada el papel, ¿eh? No, no seamos, no, no, no, no idealizamos, hay que guardar las cosas de alguna manera, que supongo que ese trabajo que hacen en el, ah, supongo bien que en los archivos nacionales se guardan las cosas, o se intentan guardar preservando también lo físico, ¿no? De que cuando abras un libro las páginas no estén todas pegadas por la humedad y que no puedas leer. Así que en un principio el problema ese también hay que considerarlo. Una cosa que dijo Samantha a mí me hace mucho tiempo que lo pienso. No es necesario dar acceso a que puedan entrar simultáneamente 50, 60, 100 personas a una aplicación de un archivo, porque no es Netflix, porque no es comercial, porque es lo que no necesita tener un flujo de usuarios enorme, solamente necesita proveer la posibilidad de acceder a esos documentos, semidocumentos o archivos, como los queramos llamar, en un momento determinado, investigadores, personas interesadas. Y eventualmente, si yo sé que en mi servidor pueden entrar básicamente solo 30, que tiene sentido porque la idea sería preservar, doy turnos. Turnos. No es tan complicado. Como se daban turnos en su momento en las bibliotecas, no podían entrar 200 personas al mismo tiempo en una biblioteca, hoy se debe ir menos a las bibliotecas. Y la otra solución para evitar la obsolescencia es conservar los equipos. Y conservar los equipos quiere decir, en lugar de ponerlo en una PC X con el servidor tal, usar una computadora más grande, con una mayor capacidad, con un sistema operativo X, y conservar esos documentos ahí sin necesidad de migrarlos cada vez que hay un cambio de, de sistema propuesto además por empresas privadas. Que les interesa que sus propios programas no sean útiles 10 años después, como hace, por ejemplo, el Apple. Entonces, el programa que servió hace 10 años, y lo siento mucho, ahora ya no te sirve más. ¿Por qué? Porque quieren vender entonces, ¿cómo se, compite, se, se puede evitar eso? Manteniendo el, el hardware en buen estado. El, el hardware en buen estado, con el software que corresponde a, a la codificación que tienen los archivos, permitiría que eso dure muchos años, y luego, cuando ya la, el, el aparato empieza a funcionar peor, o que se encuentra, se migra, pero no, porque si no, estarías migrando cada cinco años, y no es solamente el problema del costo de la migración, es que mientras estás migrando no se puede acceder. Te digo, lo digo porque si no buscamos soluciones a ese tipo de cuestiones, la idea, la aspiración de que acá cada 100 años se pueda acceder a los archivos es absolutamente ilusoria, porque no es algo, algo que sea prioritario para ningún Estado eso. ¿Por qué voy a hacer que eh, gastar dinero permanentemente para algo que finalmente te hago el balance y te digo, entran al año 100 personas acá, ¿a quién le interesa 100 personas? No invertamos un peso. Entonces si vos lo haces en un sistema estable, el costo inicial quizás es mayor, porque necesitas un equipo más grande, pero, pero en realidad es mucho más útil a medio y largo plazo, pienso. Bueno, es lo que... y después, evidentemente, el trabajo de digitalizar es enorme. Sí, es enorme. Y, y como dijeron, la... yo estoy de acuerdo tanto con Marisa como Samantha, eh, y me parece fundamental y se suele olvidar, no sirve un archivo si no está bien catalogado. Puedes tener todo y no lo encontrás nunca. ¿Para qué sirve? Si aunque sepas que está, ¿para qué sirve? ¿Dónde está? Constantemente tenemos que pensar en el formato, yo les digo siempre a la gente, y a las clases también, digitalizar no es la solución. Digitalizar es generar un problema más, que es el archivo digital que hay que preservar. O sea que coincido plenamente, Este, un, un documento de papel guardado puede llegar a durar 300 años, pero en lo nuestro tenemos que hacer un seguimiento. Para eso hay, en el repositorio hay una estructura, un plan de preservación, formatos, por ejemplo, todo lo que es texto se guarda en un PDFA porque es un formato que está pensado como formato de preservación, y así del resto de los tipos de formatos, estructuras abiertas, por supuesto que software abierto, absolutamente, un repositorio no se implementa sobre software cerrado, y todo el demás contexto para poder mantener la tecnología y no tener un Microsoft, digamos, en el camino, obviamente. Yo no soy de los archivos. Soy de repositorios digitales de acceso abierto. El repositorio es completamente distinto que un archivo desde muchos puntos de vista. Muy distinto, tecnológicamente. Primero, bueno, mi perfil es, eh, yo soy ingeniero informático, digamos, y, y, y mi tema de investigación es preservación digital. <ríe> en la carrera. Digamos, a lo que voy es a esto, es completamente distinto. Una, un, un repositorio digital está formado por un conjunto de profesionales de naturaleza muy diversa, desde gente tecnológica, informáticos, ingenieros, eh, bibliotecarios, este, gente que hace diseño, etcétera, etcétera. Pero tecnológicamente está pensado muy distinto. Eh, CDC tiene, para que te des una idea, 15.000, 20.000 accesos diarios, 400.000 al mes, cuando entra el bot de Google día a día, los servidores, ¡pum!, y parece que hay que parar todos los servidores. Para que te des una idea, nosotros tenemos tres niveles de servidores para hacer los backups del repositorio que se hacen a diario. Hoy en día tenemos 100.000 ítems arriba del repositorio, que día a día se replican, no solamente el ítem, sino toda la estructura de metadatos y descripción en tres espacios distintos porque los servidores están virtualizados. Localmente y por fuera, siempre en la institución no, no dejamos servicios arriba de una nube. Es decir, tenemos servidores propios, servidores adentro de la institución, servidores afuera de la institución en otras instituciones. Es decir, es completamente distinto, para que vos des una idea, el pensamiento. No podía estar un repositorio sin un plan de preservación, como mencionó Samantha. Imposible pensarlo por eso tiene que saberse dónde está el físico, desde dónde previno, provino el documento, por eso se metadatea, o sea, se describe el documento no solo con metadatos de naturaleza descriptiva que cuentan respecto del autor, la obra, el título, etcétera, etcétera, sino de naturaleza que tiene que ver con lo técnico, desde, desde el punto de vista de los formatos, de los, de los intermedios, etcétera, etcétera, que hay, es decir, el archivo digital está mediado por la tecnología, Hardware y software, obviamente, eh, se describe también desde dónde provino, quiénes, quiénes cambiaron, quién hizo una migración, o si sea, hay que hacer una emulación de sistemas, etcétera, etcétera. Es decir, es completamente distinto el, un, el concepto de archivo que el concepto de un repositorio digital, por más que en algunos aspectos nos toquemos, y en algunas prácticas, afortunadamente, las tengamos en común. Es completamente distinto. En realidad vos hiciste, digamos, un, un acercamiento su, en, la, en tu intervención primera, vinculado al rol de las plataformas digitales, tanto privadas como públicas, que particularmente estaba vinculada a redes sociales, pero digamos, cuál es el efecto que tienen en, en, en esta construcción de la cultura, eh, y también cómo en nosotros y nosotras, desde nuestras diferentes áreas y experiencias, eh, podemos hacer un uso crítico de esas plataformas y conscientes. Vuelvo otra vez a plantearlo desde el lado del Estado Nacional. Nosotros no queremos ni tenemos que competir con eh, YouTube, Netflix o Amazon Prime. En realidad nosotros eh, tenemos otra función. Eh, no tendríamos que competir con esas, con esas empresas privadas, sino que tenemos otros objetivos. Eh, claramente al momento de, de ponernos, y a, y a su vez también nosotros estamos fijando políticas públicas a partir de esto, eh, y eso nos parece nos parece importante. También también plantear que eh, desde el Archivo de Generación tampoco queremos digitalizar todo. Esta idea de vamos a digitalizar todo, ¿no? También se ha, se ha creado un protocolo de digitalización, una guía de digitalización que salió del Archivo General de Nación y fue tomado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y me parece importante esta idea de qué digitalizamos, para qué y por qué, digamos, ¿no? Y cuáles son las, las líneas para digitalizar, aquello que es más consultado, pero también aquello, y, y ahí hago hincapié en algo que comentaba Diego, que el archivo, puede ser que no tengamos 100 investigadores por minuto entrando, cosa que es cierto, pero también tenemos que pensar que el archivo es garante de derechos, y en un montón de fondos documentales en las que nosotros tenemos, tenemos garantía de derechos de los ciudadanos, y eso nos parece fundamental, la idea de hacer accesible esa documentación, porque, por ejemplo, tiene que ver con derechos jubilatorios, tiene que ver con derechos de identidad, eh, hay una cantidad de derechos de propiedad, hay una cantidad de derechos de que los fondos documentales que nosotros guardamos eh, tienen que ver directamente con los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, también me parece importante plantear esta idea que, que hace un ratito también decía Marisa, retomando, que tiene que ver qué es lo que la accesibilidad y esto de tener todo, ¿no? Y, esta, y este nacimiento de la fake news, y este nacimiento de compartimos, de compartimos, de compartimos, y ya parte de lo que está en el internet no sabemos si está bien o mal, digamos, y en esto de qué información, que no todo, ahí estar a un clic de distancia no implica que estemos a un clic de la verdad, o de la información, o de la accesibilidad, porque también hay que trabajar en eso, digamos, también hay que trabajar eh, si está todo accesible, nada está accesible, ¿no? Y, y cómo cambiaron nuestras conductas. Vos hablabas hace un rato de las, de las sociedades antiguas, y cómo se transmite a partir de mitos, y cómo pensamos estas sociedades antiguas a partir de la cultura material, que dejan, arqueológicamente y demás, y, y nosotros también vamos dejando y vamos cambiando nuestras formas de vida en pos a este, estar a un clic de distancia. Yo creo que nadie compra un libro de cocina más, porque uno puede poner en Google cualquier plato de comida de cualquier lugar del, del planeta y puede conseguir recetas. Entonces han cambiado culturalmente un montón de cuestiones por esto de estar a un clic de distancia, pero también tenemos que advertir y ser cuidadosos de aquellos contenidos que están en internet, y aquellos contenidos que incluso tienen que ver con empresas, que aquello que primero que sale es aquello que el, el que paga para salir primero y para estar el primero en la búsqueda, entonces hay un montón de cuestiones que me parece que tenemos que salir a discutir con respecto a esta idea de un uso crítico y consciente de estas herramientas, un uso confiable, ver qué información es confiable, eh, y nosotros también como Estado eh, nos salimos a competir, eh, repito que me parece importante con ninguna de estas plataformas, porque somos, tenemos otra función eh, eh, política y social. Cerrando esto que vos comentabas, yo creo que es importantísimo empezar a plantearnos esto, y, y empezar a plantearnos el uso crítico y qué función tiene el Archivo General de la Nación como, como parte del Estado Nacional en estas políticas de acceso a la información, con las restricciones y los costos y, y beneficios que tiene cada una de estas cuestiones, a nivel eh, online, a nivel presencial, todos nuestros acervos documentales están abiertos a, a los ciudadanos y a, las, y a las ciudadanas que quieran consultarlos. En cuanto al último punto, digamos, que teníamos en el camino que era un poco pensar eh, aspectos a tener en cuenta desde quién consume información, que está, por ejemplo, en plataformas eh, tipo Facebook, Instagram, YouTube y demás, eh, lo que uno piensa es, y ya lo mencionó Samantha, revisar la fuente, eh, porque es un momento, y hoy más que nunca, una oportunidad, vamos a decir entre comillas, para los fake news, Ver de dónde proviene esa información, de quién, si hay sesgos, si hay errores, eh, hay que tener más cuidado que nunca eh, en relación a lo que uno mismo comparte. Y en cuanto a quién produce la información, eh, eh, hay que tener en cuenta, y esto también lo mencionaron eh, ustedes, y lo mencionó particularmente Samantha, que hay lugares en el mundo que no tienen acceso a todos esos servicios. Hay espacios, porque hay bloqueos, porque lo que fuera, por razones económicas y demás, que no tienen acceso a todos esos servicios. Pero más que nada, yo quisiera remarcar que es necesario tener en claro que estas son plataformas de corporaciones, donde hay un fin claro, entendible como cualquier otro, guste o no, es el fin de ese espacio, y que en cualquier momento se puede perder el acceso a esos recursos. Y esto ya se ha mencionado. Por lo tanto es fundamental resguardar las producciones de valor en espacios propios, o al menos en servicios alternativos, para que no se pierda ese acceso al material. post imágenes, videos, libs, lo que sea, pero aplica más que nada, por ejemplo, qué cantidad de videos hoy en día se están dejando en YouTube. Está todo muy bien, pero digamos, todo puede perderse por baja, ese servicio, cambio de condiciones de uso, o desuso, etcétera, etcétera. Piensen ustedes, por citar uno cualquiera, Google Plus. ¿eh? entonces ese es un punto que me parece muy importante. Y lo otro que me parece tremendamente importante en este espacio de compartición de lo público, es alentar la diversidad, es decir, para el productor, alentar la diversidad. Pensar que muchas veces el productor de un contenido suele presentar su verdad como que eso es absoluto, ya se habló acá de, de, por delante, y muchas eh, personas toman la verdad críticamente, como si esa fuera la última, la única y no analizan otras opciones. Las redes sociales, más que nada, refuerzan esto un poco, ¿no? Mostrando eh, contenidos que van en un sistema de creencias, bueno, eso es muy discutible, pero, eh, digamos, por lo menos vale la mirada crítica. Eso se hace normalmente para retener más tiempo al usuario, entonces, este, como se hace adiv adivinar el perfil de ese usuario, se sigue por ese lado, por así decirlo. Entonces, es importante formar a los productores de conocimiento, a los productores de contenido, para que presenten otras verdades, aunque no sea fácil, aunque no sea simple. Al menos para señalar que existen diferentes visiones, este, diferentes formas de abordar las cuestiones, eh, y dar al consumidor de esa información la oportunidad de evaluarla, de compararla, de tener un pensamiento crítico, de generar ese pensamiento crítico, sobre todo para los jóvenes. Me quedé, hay tantas cosas, como la, porque tocaron cosas diferentes, Samantha y Marisa, y las dos me parecen sumamente importantes. Una es, eh, para mí, ¿no? la cuestión vinculada con, llamémoslo, saberes académicos, y la otra es la cuestión vinculada con saberes de la vida cotidiana, llamémoslo, información periodística y similares. Entonces, en relación a los saberes del mundo académico, quiero decir que en 1999, o 2000, no, 99 fue, escribí un, por primera vez algo referido a lo que llamé Fast Study, Fast Study, por el copy-paste. Y, y justamente partió de que, yo vivía todavía en España, sé que fue en el 99, vine, y me encontré con el hijo de, de una amiga que estaba muy contento que le habían puesto un 10 por hacer un trabajo que lo que había hecho había eh, copiado de encarta, no sé si se acuerdan, una enciclopedia que se vendía en, en, en CD, eh, un artículo para un trabajo, lo había hecho el copy-paste, tal cual, eh, que contaron el artículo tal cual, y le había añadido una página de un diario en el final. Nota 10. Felicitaciones por la presentación. Incluso por la presentación de un texto que lo, que lo había editado Microsoft, quiero decir. Bueno, eh, y a partir de ahí escribí, bueno, hice algunas cuestiones y es, va a peor el tema, porque los estudiantes hay varias veces, aunque uno advierta, terminas eh, perdonando el cero, que es lo que le decís, si te vas a copiar tal, te voy a poner un cero, que entonces tenés que recursar, le terminas poniendo un 1, un dos, pero... Las personas siguen haciendo esto, y da igual, y lo digo a conciencia de algo que, que todos los años que enca encargo un trabajo, tengo un archivo de ciertos criterios de selección de información, como, como quiénes son las fuentes, esto que, que, que Samantha había marcado como una necesidad, una guía para saber ya que vas a buscar en Internet cuál es la fuente, entonces comento lo de Wikipedia, Wikipedia buscarlo como punto de partida, pero después profundizar, ¿no? Bueno, es verdad, porque tampoco es que sea la verdad revelada. Y, y sin embargo, eh, hay como una tendencia a la comodidad. Y voy a... Ahora, lo vinculo con el tema redes sociales, porque está muy bien lo que Marisa pide, esto sería el ideal, pero ¿qué clase de pensamiento crítico se puede. Con... Es decir, ¿de qué manera uno contrarresta? la compulsión por el me gusta de que hay en Instagram, o que hay en Twitter, o que hay en Facebook. Es decir, ¿con qué contrarrestas eso? Se resulta muy complejo, es decir, la formulación, Marisa, impecable, estoy en 100% de acuerdo. Ahora, ¿cómo contrarrestas con las mismas herramientas en las redes sociales ese tipo de cuestiones? En mi red social tengo poca gente, la mayoría son del ámbito académico, pero los comentarios de, de amigos, entre comillas amigos, de en el Facebook, de algunos de mis amigos de Facebook, de cuestiones vinculadas con la, la política, la enfermedad, etcétera, son, no se puede creer, quiero decir, es como, no puede ser, ¿quién es esta persona? Y entras y te dice, profesor, en no sé dónde, no es que estés hablando con alguien que no tiene acceso al conocimiento, el que sea. Una cosa, entonces, es muy complejo, realmente es un tema muy complejo, eh, es como, a ver, eh, bueno, había un, creo que es la caja de Campo, eh, Pandora, ¿no? Hay un, una leyenda de abrir la caja de Pandora y no sabes lo que va a salir, y, y este, este dar voz a todo el mundo, por igual, abrió una caja de Pandora que permite posiblemente muchas manipulaciones que no son de cualquiera, que son interesadas, pero que no tenían cabida en un sistema que, que se pensaba racional y que, y que debía justificar aquello que está diciendo con un saber más o menos contrastado. Pero me parece que el, el, el punto pasa por ahí, entre hablo sobre aquello que re, realmente tengo algún conocimiento, o hablo porque a mí me parece y tengo libertad de palabra. Bueno, muchísimas gracias Diego, gracias Marisa y Samantha, la verdad que, que es súper interesante todo lo que plantearon, y como dijo Samantha en, en algún momento de las respuestas, eh, si bien son diálogos urgentes que los, vamos, los estamos dando en este contexto de pandemia, hay diálogos urgentes que eran previos a la pandemia y que eran necesarios tenerlos, y so, siguen siendo necesarios tenerlos para, para pensar de qué manera evitar, en este caso las plataformas, pero porque nos estamos pensando desde la virtualidad obligatoria, pero también porque en algún punto Wikimedia eh, retoma el vínculo con todos ustedes, desde lo que es la experiencia de Marisa en el CEDICI, lo que es Diego como docente y Samantha, también como docente pero hoy en el Archivo General de la Nación, eh, articular y pensar el trabajo colaborativo desde una perspectiva crítica es también un, una, un, un deber que, que como, como organización tenemos cuando, cuando pensamos el acceso a la información. Todo esto es, nos aporta un montón, y, y, bien, y pensando en este clic de distancia que decía Samantha, e incluso también eh, la manera tan pedagógica que Marisa explicó cómo funcionan uh -huh. el, el, los repositorios y lo diferenció de los archivos, creo que son pasos necesarios que hay que dar para permitir esa accesibilidad, y para que luego de gestionar podamos tener disponibilidad, son como pasos necesarios que, que por eso también los pensamos a ustedes en este diálogo urgente, eh, que podríamos seguir un montón de tiempo, pero bueno, eh, les agradecemos muchísimo el tiempo que se hicieron y, y, y las respuestas que nos dieron porque abren también eh, reflexiones eh, necesarias para seguir pensando tanto los aprendizajes como las prácticas que tenemos en nuestra cotidianidad, así que desde nosotros y nosotras y nosotros muchas gracias.